Prepa. Dani. Eso. Presidente. Feli. Eh, juego. baloncesto, Autobús. ¿Auto Autobús. Lo que sea. Equipo. Eh, disparar. Eh. Balón. <risa> eh, eh. Dispar... Battle Royale. ¿Cómo? Battle Royale, videojuego. Atari, ¿no? Play... Play? Televisor. ¿Eh? Videojuego. 49. <risa> Jugada. 49. Videojuego. Autobús. Videojuego, autobús. Autobús. Caer. Viajar. Para caídas. Volar. <risa> <risa> juego autobús juego no sé play play, la play mando botones no. eh, disparar eh, no sé. victoria pistola vale paso apodo apodo papi eso es. estadio Coliseum ¿Videojuego? Fortnite ¡Eh, sí! ¡Bien! Sí, sí. yes. no, en serio juego Fortnite, no, en serio <risa> En serio Fortnite eh, Dinero, Bitcoin <risa> Dani <risa> Ah, Lima <risa> Pero quería Rookie Yeah yeah yeah yeah